Señor Altura Chiaquín, Presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas, señor Roberto Álvarez, Ministro de Relaciones Exteriores, señor Rafael Blanco Teguera, Presidente de Azonaones, señora Paola Nainieri, Vicepresidente del Grupo Montacana, embajadores y jefes de misiones diplomáticas acreditadas del el país aquí presentes, representantes de organismos internacionales, funcionarios del Gobierno, autoridades militares, que nos Invitados especiales, amigos de la prensa, señoras y señores. Es un orgullo saber que esta visita es la primera del presidente Xaquín a Latinoamérica. Agradecemos su liderazgo, sobre todo a la hora de impulsar temas tan vitales para nuestros países. Para mí ha sido un honor presenciar esta importantísima discusión sobre el turismo, asunto que cobra aún más relevancia. Dada nuestra condición de pequeño estado insular en de desarrollo, al igual que el país de origen del presidente Shalit, que son las más vivas. En países como los nuestros, nuestra economía depende más del 30% del sector turismo de manera directa e indirecta y en algunas regiones más del 80%. Debido a la pandemia del COVID-19, las comunidades locales, incluidas las poblaciones, indígenas, las mujeres y los hombres empresarios se han visto gravemente afectados globalmente. Este, este sector, formado por más del 80% de micro, pequeñas y medianas empresas, porcentaje que en algunos países puede alcanzar el 98% y emplea cerca del 54% de las mujeres y a una elevada proporción de jóvenes. Conversando con el presidente Shahid, que además es el ministro de Relaciones Exteriores de, de las Maldivas, que la forman más de 1.200 islas y de las cuales viven esencialmente del turismo. Esa y medio millón de personas es un hecho muy especial y muy particular. La pandemia no solo ha puesto los y esto, la vulnerabilidad del sector a los efectos de los fenómenos meteorológicos extremos, sanitarios y económicos, sino que también ha resaltado la, la necesidad de impulsar simultáneamente la resiliencia, la sostenibilidad y la inclusión del sector turístico en respuesta a la triple crisis a la triple crisis planetaria. El cambio climático. La pérdida de la biodiversidad y la contaminación. Hemos escuchado sobre la vital importancia de las alianzas público-privadas para lograr la recuperación y el fortalecimiento del sector en la post-pandemia y logrando así su resiliencia a través del tiempo. Hemos visto cómo acciones coordinadas impulsar a que nuestro modelo de turismo se destacara mundialmente por lograr la más exitosa recuperación de la industria en todo el mundo. Y como se dijo aquí, tanto por Rafael como por favor, una de las claves de esa recuperación es esta alianza permanente de trabajo entre el sector público y el sector privado. confiar en que efectivamente la reactivación económica en la República Dominicana se lograría a corto plazo, como hacía siempre. Igualmente también, mi gratitud con su excelencia, Abdullah Shahid, por honrarnos con su visita. Nos alienta a saber que se están realizando esfuerzos para mantener la discusión de este tema como parte permanente de la agenda de la Asamblea General de las Naciones Unidas, y para esto pueden contar con el completo apoyo de nuestro país. Agradecemos de nuevo esta oportunidad para dialogar y compartir ideas con la confianza de que la amistad y la colaboración de nuestros países nos va a llevar a un mundo más equitativo y justo para todos, y sin dejar a nadie atrás. Les decía el presidente aquí que aparte de los problemas inmediatos de la, de la crisis, por el aumento en todas las materias primas, desde el petróleo hasta las materias primas del sector agrícola, ahora en la cumbre americana, la principal discusión, entre especialmente los países del Caricón y nosotros que participamos también, fue el tema de que nuestro país, que dependen en de su gran mayoría del surinam, son los que menos producen contaminación ambiental. Somos en el menor nivel de los países que contribuyen al daño de nuestro medio ambiente, de nuestro clima. Sin embargo, estamos entre los primeros niveles de los más afectados en el mundo por el cambio climático. Esto fue discutido frente a la vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris y también frente al presidente Joe Biden. Todos, todos los países, los miembros del CARICOM, y por nuestra parte, la República Dominicana, demandamos que, que tenía que haber justicia por esa situación de extremo, somos los que menos dañamos a somos los que, los que tenemos mayor consecuencia de ese daño por la cantidad de emisiones de carbono que se realizan en los países desarrollados. Y se necesita una verdadera sentimiento y acción de justicia para nuestro país. La presencia del presidente Shahid, en las Naciones Unidas ha ayudado a levantar esa preocupación que países como el como el también tienen, que se parecen mucho también a los nuestros aquí en el Caribe. Ese es un tema que en los próximos años tiene que ser brindante para nosotros poder mitigar los graves problemas que vamos a enfrentar gradualmente en los próximos años. De nuevo, muchas gracias al presidente Said y muchas gracias a todos ustedes y que Dios bendiga nuestra Nacional.